El Principado quiere consolidar el bilingüismo como una parte más de la oferta educativa de Asturias. Ahora los programas bilingües son experimentales y dependen de las decisiones de cada centro. Educación está evaluando esos proyectos. Los inspectores pasarán por unos 60 centros de los más de 200 que tienen bilingüismo de primaria a bachillerato o FP. Los resultados del análisis se conocerán a principios de 2017. Con ellos, y antes de que termine esta legislatura... Se pretende crear una normativa autonómica que les dé estabilidad. El Principado reconoce, eso sí, que para llegar hasta ahí se necesitan cambios y el acuerdo con la comunidad educativa que es fundamental. Ahora son los centros los que deciden cuántas horas y qué asignaturas se dan en inglés, una decisión que muchas veces se toma en función del profesorado. Se imparte una materia si se tienen docentes acreditados para dar esa clase en inglés. El Principado quiere dar la vuelta a esa situación y que sea una norma regional la que establezca horas, asignaturas y también centros. Eso daría estabilidad y continuidad a los alumnos que optan por estudiar en programas bilingües, pero supondría cambios que afectan directamente al profesorado. Quien lo va a impartir necesariamente tiene que tener acreditación bilingüe. Claro, ¿eso, eso qué significa? Que si el profe de matemáticas eh, tiene que ser bilingüe, quien no lo sea no va a tener plaza u horas en ese centro. Eso es una realidad. Otro objetivo es mejorar las competencias en idiomas de los docentes que impartirán clases en segundo idioma. Educación quiere aumentar las exigencias actuales hasta un nivel C1. Eso mejoraría la docencia de un programa que se considera exitoso, a pesar de las dudas de algunos estamentos de la comunidad educativa. Sé que es un temor que tienen muchas familias y que es una de las preguntas recurrentes que le hacen a los tutores y a los directores. ¿Y mi hijo va a aprender las mismas matemáticas que mi sobrino que está en otro centro que no es bilingüe? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la demostración está en los informes de resultados de esos centros de evaluaciones externas. Lo único que cambia, asegura la consejería, es la metodología de aprendizaje, que en los programas bilingües da menos importancia a la memoria y más a la oralidad y la resolución de problemas. Y para ver el día a día de los alumnos que participan en este programa bilingüe del Principado hemos sido al Instituto Emilio Alarcos en Gijón. Los profesores aseguran que los resultados de las asignaturas que se imparten en inglés son buenos, pero reconocen que los alumnos deben tener motivación y hacer un esfuerzo extra para llegar a final de curso. En esta clase solo se habla en inglés, tanto el profesor como los alumnos. El Instituto Emilio Alarcos es uno de los 227 centros con programa bilingüe de Asturias, aunque su caso es particular. Tienen un acuerdo con el British Council y sus clases de inglés son las mismas que recibiría un niño en Reino Unido. Además, el 50% de las materias de cada curso se imparten en ese idioma. Hoy toca geografía e historia con un profesor estadounidense. En los primeros días estábamos un poco confundidos porque nos decía el chaval... No, no, si, si notáis que hablo muy rápido, me paráis, ¿eh? pero no, no nos hizo mucha falta. La mayoría reciben materias en inglés desde infantil y quienes quieren empezar el programa en secundaria deben pasar una prueba de nivel que demuestre que podrán seguir el ritmo de las clases. Una vez que empiezan, dicen los profesores, no suele haber problemas. Son alumnos que están acostumbrados pues eso, a hacer un doble esfuerzo, a trabajar más. Entonces suelen tener bastantes buenos resultados en las pruebas externas. De hecho, los propios alumnos dicen que lo que más les cuesta es adaptar luego esos contenidos al español. Los contenidos están ahí simplemente se trata de, de, de moverlos de un idioma a otro ¿no? en, en, en la cabeza. Eh, digo que estamos trabajando ahora este curso especialmente para que no exista esta diferencia, que no haya diferencias de currículum y al pasar a bachillerato noten el menor salto posible, ¿no? Que, que no queden cosas sin ver... El profesorado está contento con el resultado y los alumnos y sus familias ven los progresos día a día. Mis padres cada vez que quieren escribir en inglés me piden que se los corrija, me piden que les escriba bien los verbos porque les cuesta. Ellos dicen que es para que practiquemos, pero en realidad creo que es para que para no quedar mal.